Santos Laguna rechazó millones de Galatasaray por Omar Campos. El equipo de Santos Laguna rechazó millones de Galatasaray por Omar Campos. El joven lateral por izquierda de 20 años tuvo la oportunidad de emigrar al fútbol del viejo continente, pero desde su club no se lo permitió. De acuerdo con René Tobar de la cadena ESPN, Campos estuvo en el radar del Galatasaray de Turquía durante el mercado de invierno. Sin embargo, a pesar de hacer una oferta, no lograron hacerse con los servicios del joven futbolista azteca. Desde hace varios meses se ha indicado que el cuadro otomano está tras la pista de Omar Campos uno de los futbolistas con mayor proyección a futuro dentro del fútbol azteca, por lo que parece que una incursión en Europa con su edad es el ideal. De esta forma, Santos Laguna rechazó millones de Galatasaray por Omar Campos, lo que impidió que el futbolista de 20 años pudiera tener su primera experiencia dentro del viejo continente. Se habla de una cifra de 4 millones de dólares por el mexicano, mismos que fueron declinados. Enterándome por estos lares europeos con gente de Turquía que un equipo importante de su liga, el Galatasaray, busca hacerse de los servicios de un mexicano, Omar Campos. El equipo turco lo quiso comprar y ofertó más o menos unos 4 millones de dólares y que creen que sucedió, escribió Tobar a través de sus redes sociales. Omar Campos es un defensa o lateral por izquierda de 20 años. Milita con Santos Laguna desde sus categorías inferiores y tiene contrato hasta junio del 2025. Información de algunos medios, la directiva de Santos Laguna espera que el cuadro turco mejore la oferta, ya que la única manera que salga del equipo es que pongan alrededor de 6 millones de dólares sobre la mesa. Por otro lado, la razón por la que Fernando Gorriarán eligió fichar con Tigres UANL. El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán ha sido uno de los mejores en su posición dentro del fútbol mexicano en temporadas recientes, tanto que fue pretendido por una gran cantidad de clubes desde entonces. Desde hace varios torneos el ex de Santos Laguna era vinculado con varios clubes como Club América y Rayados de Monterrey, pero finalmente terminó siendo contratado por los Tigres UANL que quisieron rejuvenecer y darle mayor competencia interna a su mediocampo. Ante esta situación, muchos se preguntan cuál fue la razón que lo motivó a formar parte del conjunto de San Nicolás de los Garza. Cabe destacar que el charrúa ya pudo debutar con la camiseta felina en la Copa por México, a espera de su presentación oficial en el clausura 2023 que arranca a principios de enero. Para Gorriarán Tigres es un equipo grande. El futbolista lo confirmó en una entrevista para el periódico El Norte y aseguró que para los felinos son un equipo grande y el más importante de México, por lo que decidió ser parte del equipo que es comandado por Diego Coca en una nueva etapa deportiva. Es un equipo grande, la clase de jugadores que hay, la la afición. Para mi Tigres es el equipo más importante de México. Somos los mejores. Vengo a un club que tiene la obligación de siempre ganar. Es lindo jugar con esa presión", indicó. El jugador de 28 años firmó contrato con los de Nuevo León hasta verano de 2026 y pagaron casi 13 millones de dólares por sus servicios a la entidad de Torreón en donde pasó los últimos tres años de su carrera y que lo llevaron a ser de los mejores mediocampistas del balompié azteca que lo llevaron a ser parte de su selección.